Hola, mi nombre es Rosángel Abando y soy especialista en evaluación de impacto en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y voy a contar por qué nos interesa hacer evaluación de impacto. Existen tres preguntas fundamentales que debemos considerar cuando realizamos una evaluación de impacto. La primera pregunta es ¿por qué evaluar? Es importante que entendamos cuál es la razón por la que nos interesa evaluar y para qué sirven los resultados de evaluación que vamos a producir. La primera razón por la que nos interesa evaluar es para comprender y analizar qué políticas públicas funcionan mejor y cuáles no funcionan. De esta manera, podemos impulsar aquellas políticas que sí funcionan y eliminar o modificar aquellas que no funcionan. Veamos un ejemplo. Digamos que soy un técnico del Ministerio de Trabajo de mi país y que tengo la tarea de impulsar programas para reducir el desempleo entre los jóvenes. Entonces, me interesa saber qué políticas funcionan para que los jóvenes se empleen con mayor facilidad. ¿Funcionan los programas de intermediación laboral? ¿O funcionan los programas de capacitación vocacional? ¿Quizá funcionan mejor los programas de subsidios al empleo juvenil? Con las respuestas a estas preguntas, yo, como técnico del Ministerio, voy a tener más información para saber qué políticas impulsar y qué políticas no impulsar para reducir el desempleo entre los jóvenes. Asimismo, las evaluaciones nos ayudan a mejorar y perfeccionar aquellas políticas que ya se han demostrado que funcionan y así analizar cuáles de sus componentes son los más efectivos y sobre qué población en particular. Si seguimos con nuestro ejemplo del desempleo juvenil y suponemos que ya sabemos que de las tres políticas antes mencionadas la capacitación vocacional es más efectiva, entonces podemos utilizar la evaluación para analizar cómo hacer que nuestra intervención sea aún mejor. Por ejemplo... Si sabemos que la capacitación es más efectiva en el sector industrial y que se genera mayor impacto en mujeres que en hombres, entonces podemos concentrar la intervención en el sector industrial y la capacitación más en mujeres que en hombres. Hay una última razón para resaltar y tiene que ver con garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las políticas que han demostrado ser efectivas. A veces las decisiones de política pública se toman con criterios no técnicos relacionados con restricciones presupuestales presiones políticas u otros factores. La evaluación puede ser una herramienta para demostrar la sostenibilidad de políticas públicas, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista financiero y político. Volvamos a nuestro ejemplo. Pensemos que queremos mantener el programa de capacitación vocacional que ya sabemos que funciona y que además ha sido perfeccionado. Sin embargo, cuando vamos a la negociación del presupuesto, el ministro de nuestra cartera nos dice que, hay que eliminarlo porque hay restricciones presupuestarias. Si nosotros contamos con los resultados de nuestra evaluación y le demostramos al ministro que nuestros estimados de costo-efectividad son positivos, vamos a tener más probabilidades de convencerlo de mantener el programa. Asimismo, seguramente también podamos convencer a la opinión pública y generar un apoyo externo al programa a nuestro ministro y seguro también a tus jefes, les va a importar lo que piense la opinión pública. La segunda pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo evaluar? Existen muchos tipos de evaluación que buscan resolver diferentes tipos de preguntas a través de diferentes tipos de metodologías y que son complementarios entre sí. Está, por ejemplo, en el análisis costo-beneficio y el análisis costo-efectividad. También la evaluación de procesos y la evaluación cualitativa. La evaluación que vamos a considerar en este caso, como sabes, es la evaluación de impacto. La evaluación de impacto nos permite determinar si los resultados esperados se lograron gracias a la intervención propuesta, es decir, cuando se puede identificar que los resultados son atribuibles, exclusivamente al programa en cuestión. Para evaluar, primero tenemos que formular nuestra pregunta de evaluación. Tomemos como ejemplo el tema del desempleo juvenil y la capacitación vocacional. Y pensemos cómo sería el proceso por medio del cual llegamos a nuestra pregunta de evaluación. Primero, tenemos un problema que necesitamos resolver. Reducir el elevado desempleo que hay entre los jóvenes. Entonces, nos preguntamos precisamente cómo hacer para reducir el desempleo entre los jóvenes. Y con base en esta pregunta planteamos una hipótesis. Los jóvenes no cuentan con la formación necesaria para participar en el mercado laboral. Y por lo tanto no son atractivos para los empleadores. Entonces proponemos la siguiente solución. Ofrecer capacitación vocacional a los jóvenes para mejorar su formación. Y a continuación planteamos nuestra pregunta de evaluación de la siguiente forma. ¿Cuál es el impacto de la capacidad vocacional X en el desempeño juvenil Y? Obviamente esta no es una pregunta fácil de resolver. Sin embargo, existen metodologías de evaluación de impacto que permiten responder a esta pregunta de forma rigurosa. Para poder estimar el impacto del programa, idealmente observamos a un joven con y sin la capacitación. Entonces, el impacto sería la diferencia del desempleo con y sin capacitación. Sin embargo, nunca podemos observar a un joven con y sin capacitación al mismo tiempo. Todas las metodologías de evaluación de impacto se enfocan en generar un grupo de comparación válido, es decir, estimar qué hubiera pasado con los beneficiarios de un programa si no hubieran recibido el programa. La clave está en que buscan la manera de replicar lo que le hubiera pasado a la población elegible en la ausencia del proyecto. Para facilitar esto, muchos métodos recurren a la estadística. La mayoría de los métodos no son capaces de estimar el efecto en cada uno de los individuos. Sin embargo, los métodos de evaluación de impacto permiten determinar el efecto que, en promedio, tuvieron los jóvenes que participaron en la capacitación vocacional. La tercera de nuestras preguntas es ¿cuándo evaluar? Esto se refiere no solo a cuál es el mejor momento para hacer evaluación, sino a cuáles son las circunstancias en las que es relevante hacer una evaluación de impacto. Veamos primero la condición del tiempo. Idealmente, la evaluación debería ser prospectiva. Esto quiere decir que la evaluación debe estar integrada en el diseño del programa desde un comienzo. Esto tiene muchas ventajas porque permite definir las preguntas de evaluación prioritarias y asegura que existe una forma de medirlas. En una evaluación prospectiva hay más y mejores opciones metodológicas disponibles y existe además la opción de recolectar información de línea de base, es decir, previamente a la implementación del programa. Por el contrario, una evaluación retrospectiva que se realiza al final de un programa tiene opciones metodológicas más limitadas y una menor disponibilidad de datos, por lo que puede ser difícil estimar lo que hubiera pasado a la población en ausencia del proyecto y, por tanto, el impacto del mismo. Pensando en las condiciones en las que es relevante hacer la evaluación, es importante ser conscientes de que la realización de una evaluación de impacto requiere grandes esfuerzos en términos de recursos humanos y financieros. Por eso, es importante priorizar siempre las evaluaciones que vamos a realizar. No es posible ni óptimo evaluar todos y cada uno de los programas. Algunos criterios que son importantes tener en cuenta para decidir si vale la pena o no hacer una evaluación son los siguientes. Primero, que la evaluación sea innovadora, es decir, que se evalúe un programa que esté experimentando con intervenciones nuevas y originales. Segundo, que no haya sido probada, es decir, que se evalúe un programa que no haya sido evaluado ya antes sobre la misma población y en las mismas condiciones. Tercero, que sea replicable, esto es, que el programa objeto de la evaluación sea aplicable a otras poblaciones similares y que existe interés para hacerlo. Cuarto, que sea estratégica, o sea, que genere información que captura la atención de actores importantes en sector o área de trabajo. Y por último, quinto, relacionado con lo anterior, que sea influyente y que conlleve a la toma de decisiones importantes en términos de política pública. Espero que ahora tengas más claro qué es una evaluación de impacto, por qué es importante realizarla y cómo y cuándo se debe de implementar.